Hola, hola mis amigos, bienvenidos a TecnoApples. Mi nombre es Jesús y soy fundador y creador de contenidos a este canal Tu canal favorito, TecnoApples, Mis amigos, en esta ocasión les quiero compartir la nueva versión de Whatsapp estilo iPhone La versión 9.05 Beta 3 Para que te la descargue totalmente gratis Aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado Mis amigos, no se olviden olvide guardar su respectiva copia de su idea. Para que no se pierda ninguno de su chat Ok mis amigos No siendo más Empecemos con el tutorial Ok mis amigos, ya una vez descargada nos vamos a la sección de archivos y buscamos lo que es gestor de descargas donde vamos a instalar la APK buscamos la carpeta de descargas y vamos a instalar lo que es WhatsApp One, estilo iPhone última versión, damos un toque, instalan, yo voy a cancelar porque la tengo previamente instalada y a proceder a ejecutarla mis amigos, estoy dentro de la interfaz de esta aplicación mis amigos, una vez aquí vamos a poder cambiar lo que es el tema oscuro claro simplemente dar un toque donde ¿no está el botoncito aquí el icono de un lápiz y aquí vamos a ver está el icono como una brocha para pintar las paredes damos un toque allí y aquí vamos a poder cambiar lo que es el tema claro oscuro vamos a ir el tema oscuro y se va a aplicar automáticamente y se va a aplicar el cambio de inmediato mis amigos lo que me gusta de esta nueva expresión es que trajo los nuevos emojis y unos emojis super super hermosos si vamos aquí lo que es un chat y buscamos lo que son los emojis, buscamos lo que sea aquí el corazón vendado y en juego los nuevos emojis que están geniales la sacaron del estadio Con estos emojis Compañeros La sacaron en el estadio Trabajaron fuerte fuerte A los emojis Ya que son los de ellos Entonces mis amigos Están súper geniales Y ven ahí Muchos emojis Super geniales Los cuales vas a poder enviar Sin ningún tipo de problemas A tus amigos Dan ganas de enviárselo A cada uno de nuestros contactos Vamos a un toque Enviamos Y se a enviar De inmediato Mis amigos También tenemos Lo que es acá En ajustes seamos ajustes Vamos a poder tener la opción de de seguridad, lo que es congelar última vez. Tenemos lo que es anti-view. Tenemos que deshabilitar etiqueta de reenvío. Tenemos lo que es ocultar ver estados, anti estados. Tenemos lo que es anti mensajes. Tenemos lo que es mostrar los ticks azules después de responder. Disculpen de me trago la lengua. También tenemos lo que es acá abajo: lo que es la seguridad de WhatsApp. Podemos ejecutar una seguridad de WhatsApp, ya sea con un PIN o con un patrón. Aquí en esta opción, mis amigos, súper genial. Ya que no nos vamos a preocupar por la seguridad de nuestro WhatsApp. WhatsApp mis amigos vamos a ver lo que es acá a Universal y aquí en Universal perdón disculpen mi no referencia buscamos Universal y aquí abajito donde dice estilo y apariencia acá abajo acá abajo en la parte superior de apariencia vamos a personalizar nuestro WhatsApp más estilo ahí como buscamos que lo que dice es estilo de fuente y buscamos lo que son los IOS eh, medio IOS semi-ball o IOS ball me gusta la que es ellos eh, ball me encanta ese tipo de fuente es la más parecida al estilo de hay cuando allí. Y aquí vamos a poder elegir nuestro icono favorito. Esto que se encuentran aquí puedes elegir el que más te guste así mismo vas a poder elegir lo que es el icono de notificaciones, ya cuando llega un mensaje nos va a salir ya sea un icono de color rojo, de color blanco de color negro, de color verde, de color amarillo muchos colores, muchas gamas de colores las cuales vas a poder elegir súper súper genial este estas funciones mis amigos, tocamos a pantalla principal vamos a elegir lo que es acá barra superior, vamos a poder cambiar lo que es el tamaño, ya sea de aquí del chat de la parte aquí derecha y aquí lo que es la el chat de la parte superior también tenemos lo que cambiar lo que es aquí el tamaño de editar donde está el botoncito de editar también podemos aquí cambiar el tamaño de nuestra lápiz también tenemos aquí colocar historias similares a instagram o separar grupos de chat también tenemos la opción y super ¿no? que vamos a poder separar otros grupos de chat y también tenemos la opción de deshabilitar lo que es hacer clic donde podemos ocultar los chats ok mis amigos tenemos también lo que es cambiar el fondo de las pestañas el texto de textos de las pestañas la línea de las pestañas seleccionadas el color de mensajes no leídos el color de contador no leídos tenemos eh, también lo que es aquí abajito cambiar el color de la background muy muy genial estas opciones compañeros y si vamos aquí abajito tenemos lo que hacer ocultar el libro de chat y aquí tenemos lo que es la longitud o la densidad del de, de divisor tenemos el del divisor tenemos aquí lo que es aviso de contacto en línea si queremos habilitarlo o desactivarlo y también tenemos lo que es el tono de aviso de contacto y vamos a eh, nos va a notificar que una persona está en línea o cambiado su foto de perfil o ha subido un estado súper súper genial estas, estas Funciones. Mis amigos, si vamos no lo que es Pantalla de conversación Vamos a poder cambiar aquí en Burbujas y Tic Vamos a cambiar los tres estilos de stick A los que más nos guste, ya sea un Alien Ya sea un Bar, ya sea un Blend Ya sea muchas soluciones, ya sea de Google O de o dejamos el de ellos El que ustedes prefieran elegir También tenemos lo que es los estilos de Fuente Burbuja, perdón Muchas, muchas, muchas soluciones Que vamos a poder elegir mis amigos La que más te parezca, ya sea metalizada el estilo Messenger, muchas soluciones En las vas a poder elegir también se puede cambiar lo que es el color del fondo de la conversación el color de la aguja derecha, el color de la aguja izquierda, el color de la burbuja derecha pero en el texto el texto de la izquierda muchas muchas funciones aquí la cual vas a poder cambiar el color de muchas funciones mostrar los segundos hacer seleccionado muchas funciones también lo que tenemos aquí es que de entrada de conversación, a poder cambiar el estilo de la entrada de combinación al que más te guste ya sea de google, ya sea de telegram, de iOS 11 o iOS 14 la cual tenemos seleccionada, de, de Messenger, Instagram Libre eh, versión 2, muchas opciones que se encuentran en esta parte de aquí, mis amigos. La que más te guste, usted va probando cuál le gusta y se va a quedar con esa que más le guste. Ok, mis amigos, creo que hemos llegado al final del video. Descárgate esta super increíble actualización. Descargate de inmediato, recuerda que hasta aquí bajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que te la descargues de inmediato. Si te ha gustado este video, bríndamelo con un buen me gusta, adicionalmente te invito a que te suscribas y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ok, no siendo más, nos vemos en un próximo video tutorial.